Virulencia acumulada no acaba no acaba con tanta virulencia acumulada laguna mental donde nadan todos los atardeceres que ahora olvidamos la pesar es que no había que perderse y que peleamos por atesorar Si le permitiéramos a la laguna evaporarse viajaría otra vez hacia nosotros Mojándonos la puerta del templo que es nuestro ojito